En este video vamos a presentar algunas diferencias que presenta la versión actual de la interfaz de SketchUp Web en relación con lo explicado en los videos introductorios que vimos anteriormente. La principal diferencia es visual, eh, muy sutil también porque no hay en realidad grandes diferencias en relación con la interfaz eh, que ya conocíamos. Las barras de herramientas y los paneles están dispuestos en los laterales izquierdo y derecho, tal cual lo habíamos anticipado en los videos anteriores. Eh, simplemente que hay algunas variaciones en eh, las herramientas, en los iconos de acceso a cada una de las herramientas. Van a notar que eh, se incorporó un botón flotante que tiene eh, un icono de la silueta de un perrito y esto está haciendo referencia a un buscador que se despliega y también de manera flotante un panel que incorpora la información eh, que SketchUp tenga para darnos, por ejemplo, si tipeamos o si eh, buscamos alguna palabra específica, ¿sí? Eh, esto es una primera eh, novedad que podemos eh, notar eh, en relación con la anterior interfaz que habíamos presentado. Eh, otra de las novedades es que eh, las herramientas ya no presentan esta pestaña inferior en, el, en cada uno de sus ángulos para eh, indicarnos que tiene más variantes de cada una de estas herramientas eh, ocultas. Todas las variantes de cada una de las opciones de herramientas de edición y de modelado van a presentarse haciendo clic en estos tres puntitos en el inferior de esta barra de herramientas. Si cliqueamos, se despliega este panel que nos ofrece la visualización completa de todas las variantes y que además eh, va a presentar eh, eh, la particularidad de que podemos este, editar para personalizar. Si hacemos clic en edición, van a ver que se incorporan estos dos eh, símbolos, una línea separadora y un espacio que se pueden eh, incorporar a la barra para que nosotros este, llevemos reservemos un espacio para las herramientas que eh, usualmente eh, eh, aplicamos, o las de mayor frecuencia de uso. Podemos dar restablecer y este, esto también vuelve este, a, eh, a su aspecto normal, o sea, original. En este caso yo no he vuelto a restablecerlo para poder este, dejar eh, visualizado que hemos incorporado un espacio para eh, hacer referencia a la tercer gran eh, eh, no, diferencia que vamos a, a notar, que es eh, el uso de algunas variantes de las herramientas eh, que antes aparecían con el botón eh, del menú contextual, el botón al hacer clic con el botón derecho, por ejemplo, si seleccionamos el volumen completo y queremos reflejarlo, como hemos indicado en algunos de los videos anteriores, habíamos eh, dicho que haciendo clic con el botón derecho, en el menú contextual, aparecía la opción de dar vuelta. Bueno, esta es una de las opciones que ya no está disponible desde este menú eh, contextual, sino que tenemos que seleccionar, venir al, a la ampliación, al panel que amplía las eh, herramientas y nos ofrece eh, todas las variantes y lo vamos a encontrar acá, la opción de dar vuelta, ¿sí? Esto visualiza tres planos de color eh, rojo, verde y azul que están refiriendo a cada uno de los tres ejes espaciales y es el que nos va a permitir elegir en cuál eje queremos aplicar la reflexión, ¿sí? De esta forma es como se aplica en este momento las, eh, el dar vuelta, la opción dar vuelta. Y una vez que lo hemos aplicado, fíjense cómo ha quedado guardada para fácil acceso eh, en, esta, en esta barra de herramientas en donde se van cargando las de mayor frecuencia de uso.